Mi nombre es Keiri Barbosa, pertenezco a la iglesia Mad Panamericano. Eh, mi testimonio es que este, cuando tenía siete semanas de embarazo, eh, la doctora dijo de que ahí no había nada, que había era un embrión en este, Luego me mandaron a hacer un, un eco y, este, con otro doctor y ahí se pidió oración, eh, se mandó la foto, eh, el pastor David oró. Y cuando a ese mismo día, cuando me volvieron a hacer otra vez el eco, este, se pudo observar que sí estaba el bebé. Este, luego pasaron, luego empecé a tener el man, este un pequeño sangrado, el cual me dio principio de aborto. Este, se volvió a orar. Eh, de, este, si sí, logramos que el embarazo se diera. Este, luego se volvió, se me adelantó a las 35 semanas. Y cuando di a luz, ella no reaccionaba, no respiraba, este, se volvió a pedir oración, el pastor David oró, se colocó la oración del pastor y en media hora ella empezó a reaccionar, se, le, eh, se empezó a mejorar y no tuvieron que este, en trasladarla para recibir una mejor atención. Luego, este... Después de los tres días de nacida le dio fiebre de 39.2, el cual tocó que hospitalizarla. Este, todos los doctores nos decían que tenía que quedarse de a 7 a 14 días. Este se pidió otra vez oración. Y en una noche, este al día siguiente nos, dieron que, nos dijeron que nos la podíamos llevar porque ya la niña estaba mejor. Este, y se trató, ya después fue aquí en, en la casa. Luego se le hicieron exámenes de rutina este, para ver cómo él iba evolucionando. Y tenía la este, bilirruina en 27. El cual el doctor dijo de que teníamos que esperar dos días y le bajaba este, rápido por medio del bombillo. Se, no habría que hospitalizarla, se pidió otra vez oración y este, no le logró bajar como el doctor esperaba y la mandó a hospitalizar. Esa noche nosotros pedimos oración por ella, oramos todos en familia, este, el pastor David oró y cuando llegamos a San Cristóbal a las, eh, a las 10 de la mañana, casi a las 11 de la mañana, este, esperamos un poco para poder que la atendieran y cuando la atendieron hicieron el examen otra vez ya la tenía en 17 y no hubo que hospitalizarla durante todo el proceso se colocó constantemente todas las noches en el día siempre la oración del pastor este principal y este pudimos ver el poder de dios a través de mi hija y pues gracias a dios este ya ella está muy bien está sana porque este Dios logró obrar en nosotros y nosotros tuvimos muchísima fe en que Dios iba a orar en ella. Y ya está bien, gracias a Dios y al pastor David que oró por ella.